Saludamos a nuestra invitada, hablamos con Miren Gorrochategui, candidata del Carrequín Podemos en las próximas elecciones autonómicas aquí en Euskadi. Miren Gorrochategui, ¿qué tal, Egunon? Hola, Egunon, muy bien. ¿Qué valoración hace del acuerdo del acuerdo alcanzado ayer en el Congreso de los Diputados entre H. Bildu, Partido Socialista y el Unidas Podemos para la derogación de la reforma laboral y mejorar la financiación de las entidades municipales? hombre pues yo creo que es una buenísima noticia y hombre eh, una buenísima noticia que además eh, yo creo que a nadie se le capaz que si, si Unidas Podemos no hubiera estado en el gobierno pues eh, hubiera sido bastante difícil y yo creo que es bueno pues es, es un ejemplo de que a veces cosas que, que son difíciles que no se ven que que podían parecer en el, en otros tiempos imposibles de lograr que sin embargo bueno pues con, con una fuerza como Unidas Podemos haciendo de bisagra pues pues es posible que, que llegue a, a buen camino ¿Qué alcance real y alcance final va a tener ese acuerdo eh, en los términos en que se ha firmado el documento después de las matizaciones que introducía el Partido Socialista ayer a medianoche? Sí, bueno, el, el, el Partido Socialista de España supongo que tendrá algo que, algo que explicar en esas, en esas matizaciones. De todas maneras, bueno, como también hoy mismo lo estaba comentando Mercedes Pulva, el, el, esas matizaciones eh, no alteran en lo sustancial el pacto. El, el es decir, ahí hay cuestiones muy importantes que tienen que ver con la reforma laboral, algo que nosotros en nuestro programa siempre hemos incluido la, la derogación total de la, como, como aspiración política, la derogación completa de la reforma Laboral y existe también otra medida que es muy importante para los municipios eh, vascos que estaban, sobre todo con, después de las últimas decisiones de, de las deportaciones forales, de, de, de, su, de, de, de, de aminorar, digamos, eh, en. En sustancialmente, la cantidad de dinero que les llega para poder hacer frente a sus gastos, pues bueno, este tipo de, de medidas les da un respiro y, y bueno hace que, que sea posible que los municipios sigan pudiendo ejercer su, su tarea de protección social de, de su ciudadanía. Digamos que este es el casi el punto más destacado, teniendo en cuenta que en relación a la reforma laboral, bueno, los plazos eh, se alargarán, no será eh, como en principio se, se preveía eh, antes de que terminen las medidas, que se están tomando por la situación del coronavirus, eh, porque ¿qué aporta sobre lo que ya estaba acordado entre Unidas Podemos y el Partido Socialista y se estaba negociando con los agentes sociales, con sindicatos y formaciones empresariales? Que aporta, yo creo que el pacto, este pacto, lo que aporta son dos cosas. Primero, en, en el contenido, eh, además de, de ese compromiso por la reforma, que efectivamente, pues bueno, es algo que ya estaba eh, ya estaba decidido, estaba hablado, se estaba siguiendo ese camino. Eh, pero en cuanto al contenido también, está este respiro que se da a, a las entidades municipales, pues yo creo que es algo muy importante. Pero sobre todo, yo creo que también hay que remarcar ya que esto es un, una de las partes más importantes, Importantes de este pacto es la posibilidad de llegar a acuerdos, eh, acuerdos de Estado entre tres fuerzas políticas de izquierda eh, del, en el Estado. Y, y yo creo que es una de las noticias más importantes que tenemos que nos da este pacto y que tenemos que tener ahí guardado, sabiendo... ¿Cuál es el camino posible que podemos transitar también aquí en Euskadi? Ahora, en este momento de precampaña ya electoral, ese acuerdo a tres por las izquierdas, Partido Socialista, Unidas Podemos y H. Bildu, ¿usted lo firmaría inmediatamente para un futuro gobierno en Euskadi? Es lo que defendemos de, desde que empezó la, la anterior, eh, el, el anterior proceso electoral, ¿verdad? Pues es, es nuestro, nuestro objetivo principal. Creemos que en Euskadi siempre ha habido más votos de izquierda que de derecha, sin embargo, pues la desunión entre las fuerzas de izquierda ha impedido que exista un gobierno de izquierdas. Bueno, pues yo creo que es un, el momento en el que tenemos que por fin hacer caso de lo que la ciudadanía, hasta ahora inequívocamente ha, de, ha decidido siempre y es llegar a hacer un, un gobierno de izquierdas. Es verdad que, que el, nuestra historia política ha hecho difícil que se, que se pudiera dar ese pacto pero bueno, yo creo que es precisamente el, uno de nuestras virtudes y nuestros, en nuestros papeles también en, este, en estos momentos y es servir de puente, servir de unión a, a esas dos izquierdas que se han visto separadas por, por otras circunstancias. Lo veo posible a corto plazo, medio plazo incluso eh, habla de esas particularidades políticas que hemos vivido en Euskadi y que desgraciadamente en los últimos días vuelve a manifestarse como una vuelta al pasado con esos ataques a las sedes y ese eh, ataque también a la vivienda particular de la secretaria General del, del Partido Socialista. ¿Esto es un hándicap para alcanzar ese tipo de acuerdo entre izquierdas? Claro que lo es, lo es. Y, y, y son lo que estamos viendo son las inercias también de esos tiempos a los, que, a los que hago referencia. Claro que es una dificultad. Lo que pasa es que esa dificultad no nos tiene que, que paralizar y, y, y hacer pensar que es imposible. De hecho, yo creo que este pacto demuestra que hay cosas que son posibles. Eh, el pacto presupuestario en Irún el, el, los, el, los acuerdos de gobierno en rentería quiero decir, hay ejemplos municipales y ahora hemos podido ver con respecto al estado de alarma que en las cuestiones principales en las cuestiones importantes ahora mismo que son las que le, le afectan directamente a la ciudadanía que son el, el, la, la gestión de la pandemia y de la crisis social y económica ahí nos podemos poner de acuerdo y es eso lo que tenemos que reforzar y es por eso por lo que tenemos que, que trabajar y desde luego eh, el Carrequín Podemos, ya te digo que nos vamos a dejar la piel para que sea eso lo que prevalezca en todo caso. En relación con las reacciones que han suscitado y siguen suscitando estos ataques a sedes de diferentes partidos, incluido también mmm, sedes de, de Unidas Podemos, eh, y doña Mendía reclama a la izquierda a Berchale más contundencia en el rechazo a esas acciones. ¿Le vale a usted con el rechazo que manifiestan desde la izquierda a Berchale pero que no llegan a la condena? A mí me pueden valer. quiere decir, al Carriguín Podemos nos vale el rechazo porque realmente eh, lo, se está, lo que se está diciendo es que no y que no son aceptables esas prácticas, con lo cual nos puede valer. También es verdad que no comprendemos el empecinamiento en no querer condenar. Eh, realmente a nosotros no nos importa. El rechazo o la condena, eh, en realidad... ...ambas posturas lo que están reflejando... ...es que ese tipo de actos... ...son inadmisibles... ...que es una línea que no se puede traspasar... ...que es antidemocrático... ...y que es no respetar la, la paz... ...y la democracia eh, de la sociedad vasca... ...para mí eso es lo importante... ...para el Carquín Podemos, eso es lo importante... ...las palabras son lo son de menos... ...y es en lo que se enredan... ...digamos, las inercias del pasado... ...y, y, y nosotros aceptamos el rechazo... Y, y no comprendemos la no condena. ¿Será un coste electoral para EH Bildu esta <risa> situación? Pues eh, no lo sé, el tiempo dirá. De todas maneras, yo creo que en este camino EH Bildu también tiene, tiene tiempo para pensar, para reflexionar y para, para ver eh, si, si, si tal vez tiene que, que modular un poquito su postura. Uh -huh. El estado de alarma finalmente sale adelante, no tampoco con la pretensión que tenía el presidente del gobierno Serán 15 días en ese acuerdo con Ciudadanos y el Partido Nacionalista Vasco ¿Por qué la relación en Madrid con el Partido Nacionalista Vasco funciona? ¿Se llegan a esos acuerdos? ¿Se negocia? Y parece que aquí la, la situación de las relaciones de, de Podemos con el PNV cada vez son más complicadas bueno, eh, yo creo que lo, que lo que está claro en el Estado es que hay que sacar el estado de alarma adelante, eh, porque si no se saca el estado de alarma adelante, pues se termina con la posibilidad de, de establecer, por ejemplo, un confinamiento a nivel estatal, eh, y, y se termina con el paraguas que cubre todas las medidas que se están adoptando en el Ministerio de Trabajo, que podrían adoptarse de otra manera, sí, pero no tendrían este paraguas excepcional que le permite hacerlo de una manera eh, pues continuada y rápida. Con lo cual, el, lo principal es mantener el estado de alarma que nos permite eh, luchar contra el virus en, en, desde el punto de vista sanitario y también que nos permita adoptar medidas en el ámbito laboral y social eh, rápidas, firmes e importantes. Todo lo demás, todo lo demás es secundario. Todo lo demás es secundario. ¿Ve posible reconducir esas relaciones de, de, de cierta eh, colaboración de Podemos del Carreguín podemos con el Partido Nacionalista Vasco aquí en Euskadi o no? Bueno, es que la colaboración tiene que ser allí donde sea posible, claro, lógicamente no hay ningún problema por colaborar con el, con el Partido Nacionalista Vasco con el Partido Popular, con Bildu con, con, es decir, con todos los partidos políticos, hay que colaborar ahora bien, cuando estamos hablando de proyectos políticos si los proyectos son diferenciados hay que resaltar cuáles son las diferencias y no se puede acordar aquello en lo que no estás de acuerdo es decir, colaboración, por supuesto lealtad, por supuesto, ahora bien los proyectos políticos son diferenciados y es lo que hay que y hay que explicar también a la ciudadanía tiene derecho y, y, y el deber cívico de, de conocer cuáles son las diferencias en, en, en los proyectos de gobierno de cada uno de los partidos que concurren a las elecciones y entonces ahí tenemos que mantenernos en, en esa diferenciación. Pues al rechazo del Carrequín Podemos, a esas elecciones fijadas para julio, se han puesto ya en modelo ¿Campaña electoral y a trabajar en programas electorales? Claro, de, a ver, seguimos manteniendo que no teníamos que haberse convocado estas elecciones para julio, pero no porque en julio vayamos a estar mal, ojalá estemos bien, ojalá estemos bien y ojalá todo vaya bien, sino porque estamos en pleno proceso de desescalada, no sabemos cómo va a ser este proceso, que consecuencias va a tener en, en la curva, digamos, de la pandemia. Entonces, y, y, y en esas circunstancias, la ciudadanía está muy preocupada por su salud, por su seguridad económica, y no tiene la cabeza ahora mismo para elecciones. Ni siquiera sabemos si van a poder celebrarse las elecciones. Por lo tanto, entrar eh, precisamente en este espacio de contienda electoral, en estas circunstancias en, en las que necesitamos tanto de la colaboración, pues nos parecía absolutamente poco pertinente. Pero bueno, una vez que el Indacari lo ha decidido porque es súper enrogativa, pues no nos queda más remedio por responsabilidad política también, pues tenemos que hacer nuestro trabajo y hacer llegar a la ciudadanía Efectivamente, ¿qué es lo que haríamos si, si nosotros estuviéramos en el gobierno? Defienden una campaña conjunta, pactada de alguna manera, entre las diferentes eh, formaciones posible, eh, políticas. ¿Lo ve posible, lo ve lógico también, cuando una campaña per se es la confrontación entre las diferentes formaciones? Claro, la confrontación de las ideas. La, la confrontación de los proyectos políticos, pero yo creo que en, en este caso el pacto sobre el proceso electoral tendría que ver con, con cuestiones formales, y yo creo que sí es posible llegar a un acuerdo. en estas No, no digo que, que, que vaya a ser lo que, que, que lleguemos a un acuerdo, pero posible claro que es. Nosotros lo que planteamos es por ejemplo establecer un techo, un techo de gasto máximo para esta campaña electoral, teniendo en cuenta la que está cayendo, pues bueno, pues podría ser algo transversal, que son propuestas transversales a cualquier proyecto político, o, o el hecho de, de, de ampliar los espacios en medios de comunicación para que teniendo en cuenta que las circunstancias de, de campaña van a ser raras, distintas, podamos tener mayores espacios en los medios de comunicación para acercar nuestros proyectos a la ciudadanía. es Al margen de cualquier ideario político, cualquier proyecto de gobierno, estas son medidas que podían ser transversales y, y aprobadas por cualquiera que, que pensara que son, son buenas ideas. ¿Será una campaña de dos semanas, finalmente? Sí, porque lo marca la ley. La ley establece que la campaña electoral dura dos semanas. Con lo cual, pues sí, claro, tendrá que ser dos semanas. Salvo que exista un acuerdo político. Eco Verdeac se pronuncia a favor de una de una semana. También parece que esa es la postura de, de los partidos en el en el gobierno vasco, PNV-PSO. Pues no lo sé, no sé lo que pensarán los partidos en el gobierno vasco, pero ciertamente la ley establece dos semanas. Y establece dos semanas además porque es un periodo eh, mínimamente... Eh, suficiente, o sea, el, el periodo mínimo en el que se puede hacer llegar a la ciudadanía el proyecto político de cada partido que se presenta a, a estas elecciones, que son elecciones parlamentarias pero que todos sabemos que en un sistema de gobierno lo que implica es que la mayoría parlamentaria conforme el gobierno. Es decir, Son dos escasas semanas en las que en el mayor acto democrático de participación directa del pueblo que es elegir a sus representantes son dos semanas escasas en las que tenemos la posibilidad de llegar a la ciudadanía con la mínima equidad de participación en los medios en los medios públicos. Entonces digo, pues, pues lo he dicho en alguna otra ocasión. Si dos semanas no sobra una, pues pues por pues esa lógica es que igual no sobran todas. Es decir que igual es que lo que se está diciendo es que no hace falta hacer campaña electoral, que no hace falta eh, un espacio de tiempo en el que podamos transmitir, en el que podamos dedicar. El esfuerzo de los partidos políticos a hacer llegar a, los, a la ciudadanía cuál es nuestro proyecto político y nuestro programa de gobierno. ¿Cuál va a ser el programa político de, del Carrequín Podemos una vez que estamos en una situación excepcional, sin duda? Nada tiene que ver este escenario con el que se presentaba para la campaña de abril, que se, que se tuvo que, que cancelar. Eh, ¿Cuál va a ser la agenda de esta campaña electoral del Carrequín Podemos? Lógicamente lógicamente la pandemia nos ha tocado a, no, a todos y también ha tocado en, en este aspecto del programa. Nosotros teníamos ya último un programa de gobierno para las elecciones del 5 de abril eh, y bueno, ese programa no varía en, en lo sustancial, es decir, no es que el programa se haya quedado viejo y no sirva, pero es verdad que la, la pandemia nos exige eh, centrarnos especialmente en un plan de choque y en medidas que medidas del gobierno que, que aborden toda la problemática que nos deja el COVID-19. Y, y la verdad es que estamos en, en este tiempo de confinamiento, a lo que nos hemos dedicado principalmente los equipos de trabajo de, de Unidas Podemos es precisamente a eso, a, a, a tocar, digamos, el programa, a incluir, a remodelar, eh, para poder hacer ese planteamiento más expreso en referencia a las consecuencias del COVID. Y, y ya la semana que viene tenemos pre he visto además hacerlo hacerlo público, o sea que ya te puedo decir que ya bastante avanzado está bastante avanzado y bueno que ya para la semana que viene pensamos poder hacer un anuncio de por dónde van los tiros. Las cuestiones sanitarias seguramente serán claves, ¿no? O las cuestiones sociales. De las cuestiones sí, claro, las cuestiones sanitarias, pero fíjate que, que las cuestiones sanitarias, en gran medida, lo que van a implicar es un aumento del gasto público en, en cuestión sanitaria, que más allá de sanitario es profundamente político-social. Así que y, y por supuesto las medidas sociales son el, la, las medidas de recuperación económica y de derechos sociales de la ciudadanía, pues va a ser el centro de, de todo. Más gasto, serán necesarios más ingresos, las políticas fiscales también. ¿En qué, ¿En qué cree que puede derivar este debate fiscal necesario que se tiene que abrir? Además es, correspondía ya este año abrir ese debate fiscal en las eh, diferentes diputaciones forales. Pues efectivamente, yo creo que el debate fiscal en Euskadi es una gran asignatura pendiente. Llevamos años en los que parece que no se puede tocar el, la cuestión fiscal y, y ha venido la pandemia a decirnos que, que bueno, pues que, que sí, que hay que tocarla y que hay que hay que modificarla. Y por supuesto el, el, habrá que arbitrar. Eh, pues medidas de gasto y de endeudamiento, por supuesto, será necesario en esta ocasión, porque también habrá una bajada de ingresos eh, por vía de impuestos y luego pues habrá que pensar en impuestos nuevos, como el, el impuesto al patrimonio, por ejemplo, a las grandes fortunas que se está planteando, que ha planteado Unidas Podemos en el, en el Gobierno del Estado, pues hay que arbitrar este tipo de, de vías de financiación también, claro que sí. ¿Y contemplan eh, recortes también en, en el gasto ordinario de las administraciones? Es otra de las vías de las que se habla. Hay que ahorrar, hay que priorizar el gasto y además de conseguir más ingresos, o una forma de conseguir más ingresos sería recortar el gasto de las administraciones, que en opinión de, de muchas eh, partes es un gasto excesivo. Bueno, habrá que reordenar el gasto, eso está claro. Ya digo, los, el equipo económico está está trabajando ahora mismo para, el, para determinar los, hasta el detalle de todas este tipo de cuestiones, pero es evidente que hay que hay que reformular los eh, los presupuestos también, que ya estaban aprobados, hay que reformularlos, hay que readaptarlos y hay que también reformular y, y adaptar cual, to, todos los capítulos de gasto de gasto público, ¿sí? Las mascarillas, por ejemplo, que desde hoy son obligatorias, ¿cree que o aquí sea, de hecho tendría que subvencionarlas? Digamos que la tarjeta sanitaria nos tendría que permitir acceder, como a cualquier otro eh, elemento sanitario, a esas mascarillas obligatorias. Pues sí, sobre todo a quien a quien no tiene ingresos suficientes para hacerlo lógicamente. Ahí también tendremos que ver eh, quién puede permitírselo y quién no puede permitírselo. Esto siempre es una cuestión de balanceo, de cuánto supone a las arcas públicas eh, asumir un coste así y cuánto le supone a las economías familiares. Y hay gente, desde luego hay muchísimas familias que a las que un euro al día por mascarilla, pues es un, un gasto que no se lo puede permitir. Por lo tanto, es uno de los gastos eh, sociales, digamos derivados de esta crisis y, y como otros gastos eh, la, los poderes públicos tienen que asumirlos Podemos-Euskadi eh, preparando ya la campaña electoral, como nos cuenta su candidata Mirengo Rochategui, y también el partido preparando en Euskadi la renovación de su dirección, un proceso que comienza el domingo y que terminará a, a mediados de, de junio. Pilar Garrido ya nos dice que va a ser candidata a dirigir el partido en Euskadi. ¿Descartan otros candidatos, al menos candidatos de confrontación? Pues la verdad es que yo no tengo noticias de que exista ningún otro candidato. No creo. ...por lo que por lo que, se, por lo que yo he hablado con otras personas... ...no parece que vaya a presentarse nadie más... Eh, ...ahora bien, el, en las primarias es un proceso abierto... ...en el que cualquiera puede presentar candidatura dentro de plazo... ...así que nunca se puede saber... ...yo con quien he hablado no me ha, no, no he obtenido digamos esa sensación... ...de que fuera a presentarse nadie... ...pero, pero ya te digo que el proceso de primarias es algo abierto todo el mundo tiene derecho a presentarse a las primarias, es muy sencillo presentarse a las primarias, así que, así que no, no se puede saber hasta que llegue el momento si habrá o, más o más candidaturas o no. Ese proceso, por tanto, nos dejará un Podemos-Euskadi totalmente alineado con el partido en Madrid, la línea de Pablo Iglesias. Bueno, totalmente alineado, no sé, quiere decir el... el... El, el, el contralineamiento tampoco no sé si ha existido en algún momento o tendría mucho sentido pero, pero bueno, es verdad que si desde luego eh, Pilar Garrido se convierte en la coordinadora general de Euskadi pues la sintonía con, con el grupo de trabajo de Unidas Podemos en el Congreso, en el Senado bueno, en el Senado no, perdón, en el Congreso y en el Gobierno de España pues desde luego va a ser, va a ser directa, sí. Miren, Gorrochategui, candidata del Carrequín Podemos en las próximas elecciones. Estamos ya ahí, a las puertas, aquí en Euskadi. ¿Es que recasco? Es que recasco, soy. Venga.